¿Cómo va? Espero que estén todos muy bien. Yo soy Belén Capello, fotógrafa y filmmaker en esta cuarentena, mi propia modelo. Les quiero contar que hoy vamos a hacer un video un poco distinto. Estamos en cuarentena hace más de 100 días. Estuve haciendo videos de cómo hacer fotos en casa, de trucos y demás. Pero hoy voy a salir de mi casa por un caso especial y voy a ir a hacer fotos a una isla en el río. Bueno, ¿y qué voy a hacer allá? Voy a llevar varios outfits y voy a estar sacando fotos en los distintos lugares que tenga este lugar que no conozco, no mentira si sí conozco Bueno, después de un viajecito, llegamos a este lugar. Es realmente hermoso. Lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer algunas fotos en el interior y si me queda tiempo, después voy a hacer unas en el exterior, afuera, con plantas, un poco más natural, pero el interior de esta casa es tan lindo, los colores, todo, que voy a empezar por adentro. Y si no me queda tiempo, por lo menos pude sacar lo que más me gusta. Así que vamos a arrancar. Bueno, este fue el primer outfit que usé. Me vestí toda negra para contrastar bien con los colores. Acá fue donde saqué la primera foto, me gustaba por los colores y por la pared blanca de fondo. En esta puerta también saqué fotos porque como era alta entraba yo de cuerpo entero y me gustaba su color fuerte. Fue el segundo outfit que usé. Eh, bueno, era como más casual, más tranqui. Me puse el jean con el que vine. Y una remera rosa sin mangas. Y las fotos que hice fueron en este banquito celeste con la ventana del mismo color. Y también hice algunas con este mismo outfit en otro lugar que ahora les voy a mostrar las fotos. Porque no pude grabarlo por poco tiempo. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho. Dejen en los comentarios qué foto les gustó más. Likeen, suscríbanse a mi canal. Chao! Оля...